a ver si ya vamos entrando. ¿Qué te parece, Pablo? ¿Entramos? ¿sí? Sí, sí. Bueno, dice, con este día... Este, afuera hace frío. Afuera se hace frío, un tornillo. Yo siempre digo lo mismo. La única forma de que haya... Eh, aiga", dijo el gaucho, haiga algo. Que se lleve esta lluvia y todo eso, que tiene viene un frío. Sí, sí, aquello. sí. ¿Cómo andas Pablo? Es, eh, en el día general es bien, soportando una primavera que nos regaló... ¿Viste? Un anticipo de verano y ahora nos trae un eco del invierno Claro, te dice, te la creíste, te claro. la creíste ¿Vos subes ah, lo, que, te lo de que se creyó? Bueno, eh, estamos acá en la segunda temporada Como dijo él, la niña bonita entrega número... Que no número... hace referencia claramente a ninguno no, de no, ambos No, no, no bueno. menos a mí que ya está de niña y bonita mm, eh. Qué sé yo, no sé, una peluca por ahí me puedo nos queda poco, sí este, sí, no, nada de eso. este Para ir matizando, eh, hubieron, porque el señor es, es docente, ¿se acuerdan que el señor es docente? ¿Hubieron elecciones? Sí, breve, el... una breve. Dale, salió sí, eh, hasta donde yo lo vi, el único medio. medio de los así, sí. nacionales y eso. Claro. que le dio casi dos minutos de cobertura. Fue C5N que, que el, el periodista de apellido Martín, que es un periodista especializado en el tema sindicales, comentó este, que el miércoles, este 7 de septiembre, se produjeron las elecciones del CETERA. El CETERA es el sindicato nacional de los trabajadores de la educación, o sea, es el, de, el sindicato que aglutina a los trabajadores de la, de la educación de todo el país un sindicato que el año que viene va a cumplir 50 años, ah. fundado un 11 de septiembre de 1973 en la provincia de Tucumán. Este, bueno, hubieron elecciones en las que se enfrentaron este, eh, tres listas, este, la lista multicolor, mayoritariamente eh, conformada por espacios cercanos o pertenecientes al trotskismo, la lista azul y blanca, que en, en su inmensa mayoría está más próxima, vamos a decir, así al, al, al, maoísmo, y la lista Celeste Violeta, que es una lista integrada por la, bueno, justamente por la Celeste, más vinculada, cercanas al kirchnerismo, al, al, al peronismo, al, al peronismo. Y, y, y, la, y la lista violeta más cercana a la izquierda, al marxismo. Bueno, eh, eh, esta, esta última, la lista celeste y violeta, se impuso a escala nacional por el 81% de los votos. O ¿81% sea, una, por ciento de los votos? Sí, una, un, eh, po, po, poco para discutir, digamos. Una paliza. Una, sí. Este, y, una parisa electoral. Y, y acá en el ámbito local, ¿cómo anduvieron en Hurlingham. Y en Hurlingham se ganó por un poquito más, 84. 4,5 me parece, el número final ah, finales. Tremendo. Sí. Tremendo. Y bueno, tremendo. y la compañera soñaleso maestra santafesina, secundada por bueno, por Roberto Varadel, docente bonaerense. Van a encabezar el Sindicato Nacional de los Docentes por cuatro años más, así que bueno, celebrar, felicitar a estos dos compañeros, no en términos personales, sino en términos de, de la construcción colectiva que. Que, que se ha sabido validar por el voto directo de los afiliados. Este y bueno, en un, en un contexto complejo. En un contexto complejo, pero ellos dando un ejemplo permanente, uh -huh. el gremio docente de democracia. Sí, sí, ¿no? bueno, eso es algo es para decir, destacar, ¿no? Es para destacar que tiene Elección que tres listas. Sí. este con eso, eso, cuando vos tenés más de una, ya tenés una opción. Sí. Tenés tres. Tiene tres, tres vertientes directas para que los este, los y las este, docentes del, del país pudiesen elegir, así que fueron a, a votar y este y eligieron a la, a la Celeste. Y sí, ratificaron Virgen, la conducción. Celeste ratificaron la, la, la conducción porque eh, fue a principios de este año o el año pasado que... que Ay, habían hubo elecciones eh, en mayo, hubo elecciones a nivel... Provincial, el, claro. en los sindicatos de base, eso. el SUTEBA de Buenos Aires, el Pero AMSAFE, también con ese espíritu. También con ese espíritu, con varias más. listas, y, y en general, ratificando las conducciones Celeste Violeta, en líneas generales, ¿no? Está sí. bien, pero lo, eso lo elige, lo bueno es que eso lo elige la gente, sí. ¿no? Que eh, los dirigentes eh, se exponen a, sí. al escrutinio de la gente, la gente diga a, a vos sí, a vos no, que esto que el otro eso es, es mucho más sano que te digan es aquel o es aquel otro sí, sin ¿no? entrar en ninguna interna algún sin día podremos hablar claro no son muchos los sindicatos de nuestro Está país bien. que tienen esa práctica que bien, tenemos pero, esa práctica pero en este momento donde donde eh, se ha puesto en, se ha puesto en duda o se ha intentado atacar el, este, el, el régimen democrático el estado de derecho, de alguna forma o insultarlo o provocarlo, que en, en este momento el sindicato de los docentes este, tenga esta muestra de esta actitud democrática y que vayan y que voten y que puedan elegir, mm. eso es este es un espaldarazo para la democracia sí, sí. y para todo el sistema y Así Como que suele este... pasar, los trabajadores y las trabajadoras eh, solemos eh, ser ejemplo también de, de formas de participación bastante más democráticas que otros otro sectores de la sociedad. ¿no? También yo vine con la experiencia de la, de la pandemia en la educación, donde yo digo que lo, lo más valuable de la pandemia en el sistema educativo fue que lo intentaron todo, uh -huh. es decir, no se quedaron quietos con uy, tenían un problema, iban y, bueno, y lo resolvían. Segundo, lo manifestaban los problemas que iban teniendo e iban tratando de ver cómo hacían para resolverlo, uh -huh. Pero siempre es un, es un sindicato, también por el trabajo que hacen, donde se nota que ellos tienen una mentalidad de que no sobra a nadie. No, no, no. No, al contrario. no sobra a nadie. Quieren que estén todos, sí. estén todos adentro. Bueno, fuera de mi speech. No, pero era mm. imp importante decirlo porque la verdad que se, se, se valoró bastante poco, ¿no? Mm -hmm. este, eh, la última vez que nos vimos. Eh, en este espacio de historia teníamos mm. otro país aparentemente, ¿no? Claro. Teníamos un país que todavía por lo menos intentaba o fungía intentar eh, resolver las disputas políticas en, dentro de las reglas o los usos y costumbres o hasta los modales de las democracias partic eh, participativas de, del occidente capitalista. Eh, Hace exactamente una semana eso cambió totalmente con eh, ese impactante hecho que, que todos vimos, que fue este intento de magnicidio que sufrió, de la cual fue víctima la, la vicepresidenta, este, que, bueno, que una vez más dejó en evidencia que ni aún los hechos de, de tal magnitud y tal gravedad que supuestamente deberían eh, crear las condiciones objetivas para que las, eh, las fuerzas sociales en disputa eh, lleguen como una suerte de, de acuerdo tácito de coexistencia pacífica, eh, garantizan que eso ocurra. De hecho, y esto hay que decirlo, el, el, el, el intento de magnicidio eh, que desde la perspectiva que uno tiene, eh, tuvo una buena respuesta desde lo institucional con, con el presidente a la cabeza y una muy buena respuesta de, de los sectores populares con la movilización del día siguiente, eh, no logró conmover <ríe> ni, ni, des, este, ni, ni, ni desacelerar a, a un sector cada vez más radicalizado, cada vez más virulento de la oposición política e incluso de ciertos sectores del, vamos a decir así, de la comunicación mediática profesional, que parecen no acusar recibo de, de, del grado de, eh, de peligrosidad para una estabilidad democrática que minimizar un hecho como este conlleva. ¿no? Entonces se nos ocurrió hoy para proponerles a los televidentes, a los oyentes, a nosotros mismos, uh -huh. hacer como un breve raconto porque se instaló, desde mi humilde perspectiva de ver, apresurada y equivocadamente, desde cierto sector del, del, del, del oficialismo, la idea de eh, que hay un discurso del odio que desmontar. A ver, uno puede coincidir con eso, ¿verdad? Pero digo, eh, la política no es una disputa entre amor y odio. El amor y el odio son intereses humanos, son, son sentimientos humanos. Claro. Uno puede odiar el brócoli. Claro. O puede odiar, entre comillas, perder con ferro, vos que sos hincha de, de bl eh, O perder y, cuatro en tu casa. Bueno, ahí va, que esas cosas <risa> pa. O sea, que, que es más un berrinche de un, de un sí, eh, sí, momentáneo sí. que otro, que odio. Ah, este, pero digo, y uno puede amar, no sé, este, a los Beatles o a, o, o a su marido. Sí, o, o dulce o de leche. O dulce de leche. No son valores políticos. No. O sea. Cuando eh, se habla desde una parte del oficialismo de en los discursos del odio, enfrentando al discurso del amor, lamentablemente corremos el riesgo de desideologizar la historia y por lo tanto de accidentalizarla. Lo que le pasó a Cristina Fernández no fue un accidente, no. independientemente de los autores materiales. Es la consecuencia de un desarrollo de una práctica política que se viene dando en la Argentina no desde los últimos 20 años. Entonces lo que vamos a hacer, o vamos a intentar hacer, mejor dicho, es hacer como un reconto de cómo eso que llamamos, que se dice aventuradamente discurso del odio, cómo los sectores poderosos construyeron enemigos, construyeron ot otredades sobre las cuales se podía ejercer todo tipo de violencia. Si nosotros pensamos el, la conformación del Estado Nacional en la Argentina, posterior a la independencia, hasta bien entrado la, primera mit la segunda mitad perdón, del siglo XIX, construyó esos sujetos odiosos, vamos a decir así, en los pueblos originarios, en Artigas, en las montoneras federales este, que que, que of, eh, explicitaban resistencia frente al poder centralista de Buenos Aires, y quien por ahí corporizó mm. ese, eh, esa corriente de pensamiento político fue el gaucho. Mm. De hecho, no hay que olvidarse, pensado, el gaucho y el originario, ¿no? Claro. Hay que, pensar que, pensa, hay que recordar que pensadores como Sarmiento instauraron la. la, la la primera dialéctica en nuestra historia que fue civilización o barbarie. Claro. 1845, cuando mm. escribió el famoso libro Facundo Sarmiento. ¿no? Sí, teníamos dos opciones buenísimas, ¿no? Porque Sarmiento era, era, era pro-yanqui y Mitre <risa> era pro-vitanico. <risa> pro Tenemos unas opciones nacionales sí, sí. de aquella. Este, y fíjense, fijémonos ¿no? qué interesante, ¿no? La palabra barbarie, uh -huh. que uno lo, lo vincula. Actualmente, eh, uno dice que algo es bárbaro, lo puede decir en un doble aspecto, ¿no? que algo claro. es una barbaridad o que algo es estupendo, ¿no es cierto? No, la verdad, fui a ver a Charlie García, dio un concierto bárbaro, fue estupendo. Claro. Ahora, uno, uno le dice a su hijo, eso que hiciste es una barbaridad, la que está diciendo que eso que hizo estuvo mal. La palabra bárbaro, el origen etimológico y lejos de intentar emular a Mariano Grondona, pero digo, el origen etimológico de la palabra bárbaro es un origen griego que significa bárbaroi, que, que viene bárbaroi. La palabra bárbaroi o bárbaroi en griego quiere decir extranjero, el que cuando le habla no le entiendo. Y la palabra civilización viene del latín, inventado de los romanos, del civitas, el que vive adentro de la ciudad. Ahora fíjense qué interesantes. El bárbaro era el de afuera, etimológicamente hablando, y el civilizador el de adentro. Sarmiento lo invierte eso. ¿Quién es para Sarmiento el bárbaro? El originario y el gaucho criollo. Claro. Y quién es el civilizado? Estos el que, que viene están, de afuera. Estos que están adentro está todo mal claro. y los que están bien son los que están afuera y tienen, tienen que entrar bueno. adentro. O sea. Eh, digo, esa, esa ruptura del equilibrio ontológico sarmientino nos marca que esa con el perdón del término esa grieta originaria de nuestro país no es, es un discurso del odio, es la imposición de un proyecto político, de hecho que está taranieto de imposiciones del imperio romano. Totalmente, sí. ¿No? Porque siempre lo mismo, los romanos bueno, hacían bolsa a tal pueblo hablaban pestes de ese pueblo sí. o, o lo hacían desaparecer claro. ¿no? como los dacios, por ejemplo sí. los hacían bolas no aparte no tenían ningún problema en manifestarlo uh -huh. este, luego ellos eh, digamos, esa mentalidad de formación de poder es tomada entre otros por España ¿Eh? y España uh -huh. la trae a América entonces los tipos te dicen esto es sencillo, la historia la vamos a escribir nosotros y se la vamos a enrostrar como sea lamentablemente en América Latina no hemos tenido las rupturas que han tenido en Europa, uh -huh. ¿no? Lamentablemente, porque entonces nosotros hoy en día, es decir, seguimos teniendo los mismos enfrentamientos que generan todo este tipo de, como digo yo, degeneraciones institucionales, porque el, el digamos, más eh, cosas están en juego en una conflictividad, más agresividad vas a tener. Claro. Es decir, si vos estás peleando por la, por, la, por la tierra, estás peleando por tu vida, estás peleando por, por ganar mejor, y el que lo va a perder esos privilegios, contento no, no se, va se va a poner, poner. digamos. Entonces digo, y recordemos que en ese momento de conformación del Estado Nacional, y esto lo, lo, lo, lo podemos saber por la historia o por el Martín Fierro, se crea la famosa ley de vagos y mal entretenidos, que se le aplica al gaucho. ¿Qué era el gaucho malo, vago y mal entretenido? Aparte, la ley decía así: el gaucho, ese criollo. ¿En serio decía La ley así? decía ahí, claro. La, la, la, la ley lo, lo define así: gaucho malo, vago y mal entretenido. Se sí, lo voy a decir a Federico <risa> como se manda alguna vez. De... <risa> bueno, pero digo: ¿qué, qué era el, el, el gaucho vago, mal entretenido? El gaucho que no podía acreditar posesión de una tierra mal podía acreditar posesión de la tierra en un país que se estaban conformando con una oligarquía terrateniente que ya se había quedado con aparte todo aparte no tenía ni ropa bueno, no, el gaucho, ni zapatos bueno, y que era vago que no podía acreditar un patrón claro. es decir el, el gaucho como trabajador libre como, como eh, cuenta propista le diríamos como hoy el monotributista del siglo XIX era considerado un vago un mal entretenido eso era un delito y la opción que tenía el, el gaucho cuando era capturado por las autoridades, eh, con las autoridades era o la cárcel o servir tres años en el ejército, en la frontera. ¿Luchando contra quién? Contra el otro bárbaro. Claro, ¿Quién era? Contra un igual a él. Un igual a él, un pueblo originario. Cuando, para que el Estado extienda la frontera hacia el sur, se apropie de esas tierras y las regale a precio vil, a la misma oligarquía terrateniente, que controlaba el Estado. Además, disculpa, él dice eh, extender la frontera, sí. dijiste. Entonces vos decís, bueno, sí, corre, la, corre en el muro. A ver, estaban extendiendo la frontera uh -huh. agropecuaria. Claro. Sí. ¿No? Es decir, los tipos decían, vamos a plantar porque Europa ya en aquella época demandaba más uh -huh. alimentos. Uh -huh. Y desde la época de Rosas se empezó ¿Sí? a extender. O sea, no hay que arrancar con esto tipos. No, no, no, Tampoco no. le vamos a poner toda la carga. No, no. Ya desde la época de Rosas, en una zona se había determinado eso de los indios buenos. ¿Taro? Entonces se empujaba para apropiarse de algo que era de, de estas personas mm. que vivían acá hacía miles de años mm. a la fuerza para que plantaran, para que sacaran un usufructo. Mm. O sea... En criollo, pasar plata para sí. los tipos que le daban Totalmente. la tierra y el resto iban a ir en grilletes, vivos o muertos. Claro. Bueno, eso no A ver, hay un hizo un buen resumen. No, pero aparte la, la, la extensión de la frontera argentina del estado nación que se da hacia el norte, lo que hoy es el Chaco, no la provincia del Chaco, la región del Chaco. La región choqueña. norte Santa Fe, sí. norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, Chaco y Formosa y hacia el sur del Río Negro o sea, de la provincia de Buenos Aires que tiene como una forma de P desde la patita de la P hacia el sur a, de ahí hacia el sur producción de principalmente eh, ganado eh, ovejuno para la claro. producción de lana y hacia el norte la siembra de algodón y la tala de quebracho es decir, incorporar a esas dos regiones a, al sistema económico mundial capitalista ya en su etapa preimperialista y una cosa más, proletarizar forzosamente las poblaciones originarias. Eh, eh, por ahí el concepto, si tenían suerte. Si tenían mucha suerte. Ejemplo, los del norte, mm. los que hoy son las comunidades Toba, Con, wichimo ¿Por qué no fueron exterminados? Porque tanto para plantar y cosechar algodón como para talar quebracho necesitabas manos de obra cuasi esclava, resistente, adaptable al clima, y que no tenga otra alternativa que hacer ese trabajo rudo por bajísimos jornales. Como en el sur, donde estaban las históricas poblaciones Mapuches, este, Tehuelches, Ona, Yelkan, entre otras, sí. necesitas una gran extensión de tierra vacía para llenarla de ovejas, pero ese trabajo de esquila de la oveja va a requerir una mano de obra calificada, para lo cual vas a tener que incorporar irlandeses, galeses o vascos, esas poblaciones originarias son exterminadas. Entonces, hasta la, la imposición del modelo económico en cada una de las regiones conquistadas por la oligarquía terrateniente que había eh, usurpado el control político del Estado determinaba un genocidio o no. Claro, o la continuidad de una explotación de los europeos, ¿Claro? porque el que venía a laburar, que era vasco, o que era escoceso, sí, que era? Era, era pobre, era pobre por eso venía a laburar. que lo traían y le decían, date allá al medio del monte a laburar este, por dos arrobitas y algo más que siempre, te siempre recordamos eh, y, y, y le sugerimos a, para, eh, a, para favorecer la eh, formación autodidacta de los que nos escuchan, hoy afortunadamente existe Google, existe Youtube pueden buscar el último libro que escribe Sarmiento Sarmiento muere en 1888 su último libro lo escribe en 1883 ya cerrando su vida activa políticamente es un libro que él eh, lo titula Conflictos y armonías de razas en América del Sur, y él comienza diciendo, este libro viene a cerrar lo que yo no pude terminar de decir en Civilización y Barbarie. Dice, todos los que habla bien del libro Facundo lo han entendido mal. ¿Por qué? Porque la lucha de civilización y barbarie no es una lucha política, es una lucha de fuerzas sociales. Y él plantea ahí, en ese, en ese último libro, en ese libro sobre el final de su vida, un recrudecimiento de esa visión espenceriana, darwinista y racista, en donde esos otros, esos bárbaros, esos barbaroi originarios, el gaucho, el negro, el mestizo, el criollo, debían ser suplantados por esa población europea, migrante, traída a la, a la fuerza, y para construir lo que él llama los Estados Unidos de América del Sur, que seríamos no, en nosotros. ¿no? Es decir, vuelvo a, y, y ahí volvemos a retomar el hilo inicial. Ahí no hay discurso en de odio. En realidad estamos en el mismo no. hilo. Bueno. Estamos en el mismo hilo. Ahí ¿no? no hay un discurso de odio. Ahí hay un discurso muy bien pensado, muy bien articulado y muy bien ejecutado. Si nosotros avanzamos uh -huh. hacia adelante... Ya finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el modelo sarmientino más o menos logró imponerse. Argentina, junto con los Estados Unidos, es el país, fueron los países del mundo que más inmigración recibieron en el siglo XIX y a, y a lo largo del siglo XX también. Polacos, turcos, japoneses, sirio-libaneses, chinos, este, italianos. Estados Unidos y Argentina los dos países con, la, no en números, pero digo en proporción, enormes cantidades de inmigrantes desde 1860-1870 hasta 1940-50. Bueno, a comienzos del siglo XX, cuando llega esa enorme cantidad de trabajadores, el Estado oligárquico comienza a, a ver asoradamente y con grandes niveles de preocupación que no solo llegan galeses, irlandeses, suizos y alemanes, Llegan también polacos, irlandeses, checos, uzbecos, ucranios, rusos, sirio-libaneses. La mayoría de los que vos decían eran pobres. Claro. Y una parte importante de esos venían de países que estaban en plena revolución industrial, con industria ya funcionando, con, con procesos de maquinización del trabajo. ¿Por qué se iban de allá donde había trabajo en las fábricas para venir a país a un país que estaba apenas desarrollando su industria. Una parte porque eran pobres y otra parte porque eran expulsados políticos. ¿Y por qué eran expulsados políticos? Porque no per o pertenecían a minorías religiosas, Exacto. como los judíos del Volga, que se ubicaron en toda la zona de nuestra Mesopotamia, expulsados por Catalina la Grande y Pedro el Grande en Rusia, o porque eran expulsados políticos por activismo sindical. Oh, lo que pasaba en Irlanda bueno decir. las revoluciones contra los ingleses eh, contra, eh, te, temas etarios temas religiosos sí, claro. y además porque se vivía mal muy, muy mal claro no mal horriblemente mal había una explotación tremenda y las tensiones que se generaban en Europa ahora sí. eh, no entiendo cómo es que se les escapó eso a bueno a no Sam, no miente, no a se, a se mitre, les escapó Sí, pero Cuando porque vino mucho, mucho comunista, bueno, mucho prosquista, uh, anarquista, el socialista. Pro, el, el, problema de esa, de, el problema para la, el orden social vigente fue que una parte importante de esos recién llegados se radicaron en los cordones industriales de las grandes ciudades, puntualmente el cordón de la plata, el conurbano bonaerense en todo lo que es el cordón sur y oeste, o sea, el gran Buenos Aires que rodea la ciudad, los barrios del sur de la capital federal y el Gran Rosario, que eran las zonas industriales. Una parte importante de esos trabajadores que tenían oficio, eran maquinistas, foguistas, yesistas, herreros, consiguieron trabajo porque tenían una calificación, un saber que una parte del, de la, del proletariado criollo todavía no tenía, pero eran también activistas sindicales y veían que aquí la jornada de ocho horas no se cumplía, que la media jornada de, de, de trabajo el sábado no se respetaba, que el descanso dominical no existía, derechos que en Europa ya existían de hacía 40 años. Por lo tanto, comienza a haber a partir del 1860-1870 una gran agitación sindical, no protagonizada exclusivamente por los inmigrantes, porque de hecho los trabajadores criollo se forman en esa experiencia de lucha sindical. Pero sí motorizada una parte importante por estos trabajadores europeos. Claro, porque todos viven la misma sí, vida, claro. mala. ¿Todos? Entonces, Digo, cuestión de que uno hable claro. para que diga, levanta la mano. Seas ucraniano, o sea, me... correntino, te estaba claro, pasando lo mismo. Mira, chamigo, sí. no te entiendo mucho, pero, pero razón. a mí me pasa igual. Bueno. ¿Qué hace entonces, lo, eh, digamos, el, eh, cómo controla esta población? La, la, la primera forma de, de, de controlarla es excluyendo los del derecho al voto. Los extranjeros no pueden votar, pero hay un problema. Esos extranjeros que se radican en Argentina van a tener hijos, que sí van a poder votar. Entonces ahí se crean dos mecanismos de ciudadanización forzosa. Venimos de un proceso de proletarización forzada y ahora venimos de un proceso de ciudadanización forzosa. La escuela y el servicio militar obligatorio. Es decir, en la escuela construir al hijo del inmigrante como un argentino que corte los lazos con su tierra de origen, sea esta Alemania, Francia, Italia o, o Rusia, y el servicio militar obligatorio para crear una sociedad disciplinada, verticalizada y jerárquica. Ahora bien, como con eso no, alcan y como con eso no alcanzaba, en 1902 se sanciona la famosa ley de residencia, que qué establecía? Que todo el mismo país que en la Constitución decía que iba a favorecer y privilegiar la inmigración europea, Sancionaba una ley que decía, vamos a pedir los antecedentes para ver quiénes son estos inmigrantes. ¿Y a quién excluía? Lo dice la ley de residencia. Viudas con hijos, discapacitados o débiles mentales y agitadores sociales. Y dos años después, como si esto fuera poco, en 1904, se sanciona la ley de seguridad social, que que dicen, ya no alcanza con impedir que entren, el Estado tiene que reservarse el derecho de expulsar a los que ya entraron. Claro, esto es como un boliche bailable bueno. dice, me voy a poner este, el, el derecho de, ¿De, admisión? de admisión entonces, mira es decir, la Argentina está abierta para todo el mundo, ahora si sos protestón, si sos <risa> rebelde si no te gusta nuestra forma de vivir tan cristiana lamento decirte que te vamos a tener que, que echar, y si persistís eh, otras cosas te pueden pasar eh, Estados Unidos para más o menos la misma época Sancionó leyes muy similares ¿eh? Y no es casual que hayan sido los dos países Con más presencia inmigratoria Y eh, con gran agitación sindical Durante el, la primera parte Finales del siglo XIX comienzos del siglo XX Esa agitación sindical Esa conflictividad social Logra... Eh, Descomprimirse levemente a partir de los años 20, cuando se permite el voto universa, universal, entre comillas, ¿no? Masculino, secreto, obligatorio y único, ¿no? En la famosa ley Sáenz peña, que permitió que todos los varones podamos votar. ¿Por qué descomprimió? Porque una parte de la, de la ciudadanía que reclamaba un cambio político encontró un canal de expresión. Y en, encontró un canal de expresión institucional, la ley Sáenz peña y un canal de expresión político, el irigoyenismo. Exacto. Y ahí se construye otro nuevo, entre comillas, discurso del odio, que es a la chusma irigoyenista. Le daban, le daban bueno. lo que no decían de, de irigoyen... Tampoco era que el tipo era un santo. No, no, no, no pero tenía digo. Tenía cada cosa, pero lo que tenía enfrente era, era peor. Bueno. Pero siempre nos pasa lo mismo. Es decir, nunca, siempre estamos en. Eh, la gente dice, ¿eh? Como dice sí. Clarín, dicen que siempre estamos eligiendo lo menos malo. Bueno, eh, ojo con eso. El, el, el diario más leído en aquella época, que era el diario Crítica. Sí, de un uruguayo. Janta, de Natalio Botana. Eh, el abuelo eh, de la cocinera. Claro. Natalio Botana. Eh, no sé si es el que inventa el concepto, pero in, in, lo, lo masifica el concepto de caudillismo para aplicárselo directamente a Irigoyen. Irigoyen o sea, no era un presidente de la república como fue Roca. A Roca no lo había votado nadie. A Irigoyen lo habían votado un montón de gente. Pero Irigoyen no era un presidente de la república, era un caudillo. Yo, ¿Por qué? Porque le hablaba. No había a la plebe irigoyenista. Claro. Hoy, ¿cómo le dirían? Populista. En aquel sí. momento se le decía caudillista, claro. ¿verdad? Y ahí se construye ese nuevo sujeto social despreciable, el trabajador o el pequeño chacarero radical o socialista que votaba Irigoyen y el líder político en este caso Irigoyen, que fue el primer presidente de la República que habla desde el balcón de la casa de gobierno. El balcón, la imagen del líder hablándole a la gente en el balcón. Le inaugura a este hombre. Le inaugura y goyan. Y ese símbolo del líder o el caudillo o el referente político, desde un espacio institucional, la casa de gobierno, hablándole sin intermediarios a la masa, que en su mayoría son trabajadores, marca un modo de hacer política inaceptable para las clases dominantes, que es el rebasamiento de la burocracia institucionalizada. Es decir, ¿para qué los estados capitalistas crean las leyes y las instituciones? Para garantizar el status quo. Claro, para si un, controlar, claro, un control social. Si un presidente dice, bueno, mirá, este, no, no uso el boletín oficial. No, salgo a la y le digo a la gente lo que vamos a hacer. El poder, no digo que tiembla, pero empieza como a tambalear. A ver, acá hay alguien que está... Eh, saliéndose del libreto que, que entre todos hemos acordado. ¿eh? Está bien, igual justo en nuestra en nuestra historia sería así, pero en Italia Mussolini bueno. salía y le hablaba a la gente. ¿no? Ay, ah, vamos a decir sinceros, nosotros tuvimos más suerte. Hitler también claro. salía y le hablaba a una masa. Lo que pasa es que acá nuestro problema es otro. Cuando él habla la palabra caudillo, el eh, combatir y destruir el, el caudillismo fue podríamos decir que la primera etapa y uno de los cimientos sobre los que está forcado, lo, a, mí, a mi humilde opinión, la injusticia de hoy. Claro. Es decir, eso esos son los cimientos fuertes, como si fuera un trípode que vos decís, necesito esas tres patas para estar apoyado. eso en la historia y hasta el día de hoy, porque siempre fue, tenía que ser mal visto, porque el caudillo era federal, mm. entonces el caudillo iba en contra de Buenos Aires directamente, claro. el caudillo fue derrotado a sangre, fuego y dinero ¿Mm? con intervenciones de Portugal, de Inglaterra, de todo lo que vos quieras. Pero eso, pero aparte, el caudillo hacía que, le, que el pueblo en el interior fuera propietario de, de su tierra y de sus cosas. Entonces, por eso ellos tenían que estrujarlo, exterminarlo y borrarlo físicamente y luego de la historia. Claro, había un, fundamentalmente. Había un historiador que se llamaba Jorge Abelardo Ramos que él decía la montonera federal fue el primer sindicato mm. y la lanza el carnet de afiliación. Mm. O sea, sí, sí digo, la resistencia popular y la defensa de los intereses de, claro. de los pobres de esa época viene de esa, ép viene de esa manera. Por eso las burguesías liberales conservadoras, que buscan? Destruir el caudillismo. E instalan la palabra caudillismo, o más adelante populismo, como malas palabras. Lo cierto es que ese nuevo sujeto despreciable, ese nuevo sujeto, esa práctica política, caudillista, eh, se vincula directamente al irigoyenismo y luego, digo, y es uno de los argumentos que va a legitimar el golpe de Estado de 1930, y que ese caudillismo creaba las condiciones materiales para un desorden de la República que posibilitaba el ascenso de cuál? El otro gran enemigo de la patria, el comunismo. Estamos hablando ya de 1930, ya había ocurrido la Revolución Bolchevique, ya la Unión Soviética era una realidad, ya los part el Partido Comunista era el único partido global, estaba, no en todos, pero en casi todos los países Sigue del mundo. Sigue siendo el único partido global, que está en todo lado, eh, bueno, casi todo lado, mm. con mucha presencia entre la clase trabajadora y los sindicatos. Entonces, ¿cuál es el argumento de la derecha? Bueno, el desorden irigoyenista, la chusma irigoyenista, crea las condiciones para que aparezca el enemigo rojo y perdona y a Irigoyen le destrozaron la casa sí lo hemos contado le, lo le, hemos le, contado le... no porque estamos estamos en época de en, mm. en época de, de, de, de ¿Cómo se, ¿Cómo se puede decir? Como que de repente aparecieron micro, micro fachos este, sí, sí. intentando hacer cosas, entonces como para que no creas que son épocas, que esto, esto está provocado por una forma de pensar, ni por el kirchnerismo, mm -hmm. ni por el pipiripipismo. Sí. No, esto ya es viejo, ¿Eh? lo tienen bien aprendido. Sí. A Irigoyen, que, este, que es un tipo tranquilo, sí, sí. evidentemente la, las pocas cosas, vos fíjate cómo sería que no era un gran revolucionario ¿Eh? ni tenía intención Nada de hacerlo. serlo, pero lo echan del poder con un golpe de Estado que inaugura una faceta horrible, su casa la destrozan, ¿Eh? la desmantelan, hacen todo tipo de, de tropelías, y de cosas, sí, sí. o sea, ya empieza a aparecer la agresión, y de mucho antes, o sea, lo que vos estás viviendo, como no resolvés el problema, lo volvés a repetir, claro. y volvés al mismo punto, ¿Sí? y volvés al mismo punto, Es decir, yo quiero la tierra, usted la tierra no la toca, porque la tierra es mía, uh -huh. usted habla de vuelta a la tierra y yo lo limpio, uh -huh. es, es así, más o menos, sí. volvés al mismo lugar. Por eso digo, y, y, ahí, y ahí aparece el, el, el, el, el, el otro gran archivo expiatorio de los males nacionales, el otro, el otro, la otra construcción de la antinacionalidad que era eh, el comunismo. De hecho, ya lo hemos contado, pero no está mal recordarlo, cuando se produce el golpe de Estado de 1930, eh, la Policía Federal Argentina, que la comandaba en ese momento el comisario Lugones, el hermano del escritor, crea... Eh, la, eh, un departamento de la policía que se llamaba Sección Especial de la Policía Federal para la Represión del Comunismo. Y el diputado Sánchez Orondo... Mira, me suena eh, ese apellido. El autor de la ley de residencia. Mm. Eh, y, y aparte hay un, hay un funcionario en este momento que es su bisnieto. Ah. Este, eh, Sánchez Orondo este, creó creo no, era diputado, propuso en el Parlamento mmm, la primer ley anticomunista de la América Latina, que por supuesto fue recontraprobada, este, y que permitió la infiltración de la Policía Federal Dentro de los sindicatos, los centros de estudiantes y las movilizaciones. Que ah, pero es parte de nuestra cultura. 1934. Entonces, yo no sé por qué arman tanto escándalo bueno. con que espían, qué sé yo, a los familiares <risa> de Lara, la bueno. pobre gente, ¿no? Sí. Eh, lamento y pido mm -hmm. disculpas si, si este y no debería haber utilizado para hacer una chanza como una cosa tan espantosa. Sí. Pero sí, eh, no, no quizá, es una novedad. Pero no es una no, no. es una novedad. No es una novedad, es espantoso. Bueno, eso se inauguró en nuestro... Fue el primer país de América Latina que sancionó una ley exclusivamente de represión al comunismo que autorizaba a las fuerzas de seguridad, especialmente la policía, infiltrarse en las movilizaciones, en los mitines partidarios, en los sindicatos. O sea, hacer un trabajo de... Espionaje, lo que hoy llamaríamos espionaje. La inauguración de los servicios de inteligencia con fines de persecución política. 1934. 1934 y los franceses en qué <ríe> y los franceses como andaban. Eran lo que enseñaban toda bueno, esa porquería, ¿viste? Este, a, ver, a ver, si nosotros ver. continuamos avanzando en el tiempo, vamos a ver que el otro gran sujeto, el nuevo sujeto histórico que aparece como eh, concentración de todos los males de la Argentina, va a ser o va a emerger a la vista de todos el 18 de octubre de 1945. ¿Qué había pasado un día antes? Y había pasado lo que Escalabrini eh, Escalabrini Ortiz llamó la sublevación del subsuelo de la patria. Un número nunca antes visto, no vamos a entrar a discutir si eran 200.000, 300.000, no le preocupa a nadie, un número nunca antes visto de trabajadoras y trabajadoras ocupan un espacio público reservado para los sectores medios y medios altos urbanos una vez más, reclamando la presencia de qué? de un líder, mal llamado Caudillo, ¿no? un líder popular, en este caso Juan Perón. Eh, el diputado radical, este, Gerardo Sarmartino, sí. en el Congreso de la Nación, en el Congreso de la Nación, pidió la palabra y, qué barbaridad y dijo? pidió repudiar la movilización del 17 a la que llamó Aluvión zoológico Ah, ese tipo fue el que dijo esa barbaridad Mirá. Sí este, El aluvión zoológico O sea, un aluvión O sea, como una especie de, de, de, de fuerza de la naturaleza Que nos inunda Zoológico No eran trabajadores y trabajadoras de la patria Eran animales Es un desprecio este. absoluto bueno. por Y ahí está y ahí, Bueno, y ahí está lo que vemos digo. A ver, ¿qué vemos entonces ahí? que ese sujeto histórico que era el proletariado, el mismo que la misma clase gobernante había comenzado a construir en 1860 porque necesitaba gente que labure y no claro. quería hacerlo ellos, ahora estaba indignado porque esa clase trabajadora un siglo después no era rubia de ojos celeste como como en, en, en, en Alemania o en Suiza, sino que era criolla y que encima tenían en el tupé el caradurismo desmovilizarse a la Plaza de Mayo y hacernos reclamos y exigirnos no cualquier cosa exigirnos la presencia de un líder que les había dado mejores o les había garantizado mejores condiciones de vida y de trabajo una locura, inaceptable ahí aparece el otro el, el, el, el, el otro sujeto que la, el, los grupos dominantes comienzan a odiar que es al peronismo no como ideología, a Perón no como líder político, sino a la clase social que esa corriente de pensamiento expresaba cuando cuando se produjo el golpe de 1955 eh, y, el, y la dictadura de Aramburu creó este, la, como la CONADEP del gorilismo, que se llamó la Comisión Nacional de Investigaciones, donde iban empresarios, periodistas y políticos a denunciar a, al peronismo de un montón de cosas, uno de los que se presentó fue Robustiano Patrón Costas. Ese tipo, patrón costas, era del norte, puede sí, ser. Catamarqueño, el, catamarqueño. El, el, el terrateniente más grande de la Argentina de toda la historia. El productor tabacalero, su campo, ingeniero San, eh, que se llamaba Ingenio San Martín, ocupaba parte de Catamarca, parte de Salta y parte de, de Jujuy. ¿Mirá? Tenía un ramal de tren que terminaba dentro de su estancia. Bolichito. Fue el último argentino que logró en plena década del 30, comprar esclavos a la India. No es broma. En plena década del 30. 1930. 1930 el Estado 30. lo autorizó a comprar esclavos. Esto eh, lo cuenta muy bien un antropólogo argentino que ahora está radicado en Canadá, que se llama Gastón Gordillo. <risa> sí, no, no, es un muchacho joven. Este, debe tener... Eh, Dijo, de, no cuento y me voy a Canadá. Bueno, a claro, eso puede ser, ser sí. lo que quieran. Y lo, lo documenta muy bien como trae una, una, una veintena de trabajadores del norte de India, de Pakistán, para ver cómo se adaptaban a trabajar eso y porque si no él decidía echar a los trabajadores criollos y traer esclavos directamente de India, donde era legal todavía la esclavitud. Bueno, Robustiano Patrón Costas se presentó a la Comisión Nacional de Investigaciones a denunciar un montón de cosas contra el peronismo, contra los sindicatos peronistas, contra la FOTIA, la Federación Obrera de Trabajadores de la Inglaterra que lo obligan a traer esclavos. Bueno, y está en el libro, o sea, el tipo el, el, hizo la declaración y después la firmó, o sea, le dice, le, le, le, le asignó, se hizo cargo. Se hizo cargo, dice, lo que nunca le voy a perdonar al peronismo es que después del 17 de octubre, cuando venían los peones a pedirme aumento, me lo pedían mirándome a los ojos. Claro, ya no le tenían miedo ni nada por el estilo. Bueno. Ahí vemos también este, digo, eh, cómo se construye esto que hoy edulcoradamente estamos llamando el odio, que no son ni más ni menos que representaciones ideológicas de clase. Si nosotros avanzamos en el tiempo, ese proletariado contra el cual se hace el golpe del 55, cierto es que el golpe del 55 derroca a Perón, pero todo acto político es un acto colectivo, no es individual. Claro. La oligarquía no odiaba a Perón porque se llamaba Juan Perón, porque era alto o porque era militar. L lo consideraba un estorbo a sus intereses por los intereses que Perón representaba que eran colectivos. El golpe del 55 no fue exclusivamente contra Perón, fue contra la clase trabajadora en su conjunto. Claro, lo, lo, que, él, lo que él dice eh, es, es una cosa bien, bien simple, eh, pero que está bueno afirmarse en eso, porque uno habitualmente dice nada no, contra Perón. No, disculpame, cuando cada vez que rajan, le, que lo rajaban a, a Perón en Argentina o a cualquiera sí, sí. en otras partes del mundo, ¿qué, era lo, ¿qué es lo que hace el poder? Modifica las leyes y le quita derechos a la gente. Es decir, los tipos sacan de medio del medio el estorbo, lo que los molesta, este tipo me está poniendo este, eh, derecho, leyes que llevan a derechos sociales y que hacen que yo tenga que poner más plata y que dejo de ganar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El tipo agarra, se saca el estorbo, pero inmediatamente, una vez que está lejos, no es que sigue tras él, que esto el otro, no, no, no. Es, anda al Congreso y me cambias todas las leyes que el tipo claro. hizo, que eso es lo que lo motiva, que lo, que lo enoje, porque si no, este, eh, ellos directamente tenés ejemplos de otros presidentes a los cuales no molestaron. No molestaron, ahí tenemos. No molestaron, ¿entendés? O gente <coughs> que no te dice nada, pero basta con que vos te pongas a averiguar tal o cual cosa, entonces ellos directamente van sobre, van sobre vos. Y ahí lo vemos porque cuando una vez producido el golpe y sacado Perón del escenario político, el enemigo sigue siendo la clase trabajadora que durante 18 años resiste. El enemigo siguen siendo los sindicatos combativos el peronismo de base, la CGT de los argentinos, sigue siendo el sector de la clase trabajadora, organizada, concientizada, en algunos casos radicalizada, que decía, a ver, yo puedo o no querer que vuelva Perón, puedo o no ser peronista, esa es otra discusión. Ahora, yo quiero que vos te vayas, que vuelva Perón, porque él me garantizaba mejores condiciones en materiales de subsistencia, y encima, cuando venga Perón le voy a imponer un pliego de condiciones, de es decir, que, de que apriete más. <risa> este, y ahí se construye... Y nosotros lo, lo ponemos a pensar, en el año 1966, cuando asume la dictadura de Onganía, de Onganía, Onganía trae, hay que recordar que Juan Carlos Onganía fue medalla de oro de las escuelas de las Américas. En Panamá. ¿La, la de Panamá? Claro. Ustedes saben, no hay que por qué saberlo, que esa escuela de las Américas... No, en Onganía fue de West Point, peor. Ah, fue en directo. directo, en directo fue en directo Estados, Estados Unidos. Unidos. Para entrar a West Point, vos necesitas que dos senadores norteamericanos te recomienden. Es decir, que si dos senadores norteamericanos recomiendan un general argentino, lo que te están diciendo es que ese es general es, no, es de ellos, no, de no es, es del ejército argentino. Parece, ¿viste? Es como sí. eh, es, eso que dice el lobo con piel de cordero, <risa> claro. algo parecido. No es del ejército Parece, pero no es. Bueno, él incorpora en la Argentina y lo dice en el discurso de Asunción el 28 de junio del 66, habla de la doctrina de seguridad nacional. Es decir, necesitamos imponer una doctrina que asegure el modo occidental cristiano capitalista de nuestra vida. Lo tiene Monroe. Bueno. ¿no? América para, para los, los americanos, americanos. Pero no para pero todos. ustedes claro. que viven del río Bravo, Bravo ¿no? Para abajo, sur, sí. ustedes ni se no. crean que son americanos. ¿Qué locura están Bien. diciendo? ¿Quién se los está diciendo? Che, fíjate quién les está diciendo esto, estos giles Bien. que son americanos porque andá y busca y sacá el país por país ¿Qué? a cada estorbo que haya en cada río. Y recordemos que esto en el año 66... Se decía, ¿por qué la doctrina de Porque el enemigo ya no estaba fuera como en los años 30, ya no era el inmigrante comunista que venía a ser bardo. El enemigo estaba dentro, porque el enemigo era la resistencia de la clase obrera peronista o de izquierda y la presencia en territorio americano de Cuba. El enemigo estaba dentro, es decir, había que hacer un proceso de depuración poblacional ideológica al interior de cada una de las sociedades. Diez años después, sí. la dictadura genocida va a aplicar a la política el lenguaje quirúrgico del extirpar la subversión. Y la previa que hubo, recordando también las cuestiones de, los, de, de la agresividad de los, de los mensajes. Uno, por ejemplo, me acuerdo de haber visto videos en Chile de días previos no al golpe de Estado. La barbaridad de que salía la gente a, a decir en las calles de Santiago en contra de, de Allende. O, la, o yo me acuerdo de chicos en el Uruguay ah. que decían, en el Uruguay, mire, usted no se ría, ¿eh? No se ría porque no me jode, decía que iban a venir y nos iban a llevar a Cuba. Yo dije, qué lástima que nos lo hicieron, porque está lindo el sí, Caribe, en hay razón. gente que paga para sí, ir allá. Sí. A mí se supone que si ganaban los comunistas me iban a llevar gratis. gratis. Me iban a llevar gratis a pasear por el malecón. ¿Qué hijo? Bueno. Este, después que iban a venir tanques rusos, ¿no? Iban a venir. No vinieron tanques rusos para el golpe de Estado uh -huh. de Uruguay, cosa que muchos no uh -huh. saben, lo que entraron fueron tanques brasileños. Claro. ¿Sabían eso? Que entró el ejército brasileño a territorio uruguayo. Volvió a invadir Uruguay. Volvió a invadir Uruguay, porque dijo no, eh, dice el, el, marqués de la, el Marqués de la Laguna, Lecor, dice no se quedó conforme uh -huh. en aquel momento este, Pero mejor lo ponemos un punto ahí Porque arregló con alguien que es muy querido en Argentina. Este, Entonces ahí se construye ese, ese enemigo Que va a ser la subversión ¿Y la subversión quién era? Los jóvenes universitarios Los activistas sindicales Los sacerdotes del tercer mundo claro, Los que participaban de, eh, tra de Trabajo social al interior de las villas Los empresarios de la, la eh, colectividad judía Que tenían algún vínculo con algún partido progresista es decir, la subversión era un cáncer de la sociedad que debía ser extirpado. Y la última dictadura militar era la mano de obra del cirujano frío que aplicaba cirugía mayor sin anestesia, como tiempo después diría otro presidente argentino, ¿no es cierto? Presidente argentino que también crea un nuevo enemigo. ¿Que ¿Cuál era ese nuevo enemigo? El nuevo enemigo era los que se habían quedado en el 45 los obreros que seguían queriendo mantener su convenio colectivo de trabajo, los jubilados que seguían que eh, aspiraban a un 82% móvil, los maestros que pretendían que el Estado financie y no desfinancie la educación. Es decir, y ahí viene la construcción de ese nuevo enemigo que, constru que construye el neoliberalismo, que es el delincuente. Hay un autor franco-canadiense llamado Loic un hombre está vivo, creo que acaba de cumplir 60 años, que él estudia, tiene varios libros publicados sobre la pobreza en los países del primer mundo, de lo, del llamado primer mundo, puntualmente Francia, Estados Unidos, Alemania y Canadá. Y él lo que plantea es que el modelo neoliberal ¿Mm? construye su enemigo en la delincuencia como en los años 70 las dictaduras construían con, en, en el subversivo o en el agitador de izquierda. ¿Con qué argumento, dice? Con el argumento de que, bueno, ese niño pobre que vive en un barrio precario y precarizado, que dejó la escuela, que tiene eh, un padre ausente, una madre que hace cuenta cuentapropismo, este, que, que come de manera salteado, que ma comete un hurto o un delito menor contra la propiedad. Se roba una bicicleta. ¿Eh? Bueno, el Estado neoliberal tiene que ser sumamente riguroso en castigarlo porque si no lo castiga por ese delito menor va a terminar siendo un peligro para todos nosotros Baicuán dice, esto el liberalismo lo llama la teoría de la ventana rota hoy el chico rompe la, la ventana de un pedazo mañana me va a afanar a mí y me, y me va a quitar la vida además es decir, construyen en la delincuencia y en la llamada, entre comillas inseguridad una nueva forma de legitimación de las asimetrías sociales y si nosotros trasladamos eso hacia adelante y con esto podríamos ir cerrando esa asimetrización de la sociedad que venimos desde los años 70, 80 o 90 es decir, más de 30 años de sectores de la población no pobres empobrecidos no marginados marginalizados no violentos violentados mientras se produce una acumulación pornográfica de riqueza en otra punta de la sociedad, esos sectores que hace dos décadas, tres décadas, que subsisten de manera casi milagrosa, cuando encuent cuando el único salvataje para la mera subsistencia que encuentran es un plan de contingencia del Estado, lo que aquí llamamos un subsidio, que en Europa se llama un seguro de desempleo. Este, que, Ir al que, paro eh, le llaman. Claro, que en Estados Unidos le llaman la, la ayuda social, que la tienen la mayoría de los países capitalistas del mundo, justamente porque no pueden resolver o no quieren resolver el problema de la pobreza, se construye el nuevo enemigo. Yo, con mis impuestos y con mi trabajo, estoy manteniendo a este montón de vagos. Ese nuevo sujeto al cual ahora la una parte de la sociedad vuelca no su odio, su prejuicio de clase que responde a un interés ideológico y a la imposición de un modelo económico que excluya a las grandes mayorías. ¿Por qué hicimos esta revisión? Por lo que dijimos al comienzo. El, el brutal hecho que nos impactó a muchos de hace una semana esta parte fue un hecho de violencia política. Justamente porque no fue un hecho de violencia individual. Es un hecho de violencia colectivo contra un sujeto colectivo. Uh -huh. Fue Cristina, pero si en lugar de Cristina se llamaba Juan Carlos y representaba lo mismo, también iba a recibir ese tipo claro. de repudio. Porque lo que estamos discutiendo acá es lo que muy bien decía Sarmiento en 1883. Fuerzas sociales en disputa. Es decir... Está muy bien que nos movilicemos, está muy bien que estemos alerta, está bien que estemos consternados, pero a esta altura de los acontecimientos y el desarrollo de la historia, con el mayor de los respetos, propongo que no caigamos en la edulcorada ingenuidad de Walt Disney. La política es lucha de clases. Mm. Y si no les gusta el término, es puja de intereses, para decirlo de una manera más socialmente aceptable por lo tanto los malos no se van a ser buenos porque son malos hace 200 años sabiendo que están siendo malos y entendiendo que tienen que ser malos para mantener privilegios por lo tanto no estamos discutiendo un discurso de, de odio frente a un discurso de la tolerancia y el amor por lo tanto no es el amor vence al odio por lo tanto no es un país para pocos y un país para todos. No, es la disputa en el pantanoso terreno de la actualidad política entre fuerzas sociales que representen modelos políticos, culturales, eh, laborales, ideológicos y económicos que enarbolan un proyecto de mantener privilegios para las minorías parasitarias o construir sobre las ruinas de esos privilegios derechos para todos. Eso es todo lo que desde nuestra perspectiva tenemos que comenzar a desnudar a partir del brutal intento de magnicidio que sufriera Cristina Fernández hace una semana. No la personalización y accidentalización de la historia Si en, no entender Que ese acto Por más que haya estado realizado Por un grupo casi lumpenizado De marginales políticos y sociales Ese acto De violencia política Tiene un correlato histórico Porque siempre la derecha Construyó enemigos Y siempre los enemigos de la derecha Fuimos nosotros Bueno, es momento de que los sectores populares, los trabajadores, las trabajadoras, el campo popular en su conjunto, en toda su variedad ideológica, asuma a su enemigo. Y demos la disputa franca por el país que queremos construir. Donde no discutamos de sentimientos humanos, sino de proyectos políticos colectivos. Proyectos políticos colectivos, eh, la historia, y tenés, tenés dos caminos. Este, bueno, unos dirán, bueno, esto es algo que le pasó a, a, a Cristina, y eh, lo van a intentar personalizar, como él dijo, lo van a intentar personalizar, pero la verdad es un hecho, este, es un hecho grave que toca la institucionalidad por lo que representa. Ella deja de ser ella, este, igual que el presidente, porque ella es vicepresidenta de una república, la atacas a ella, estás atacando a la república. Por un lado. Por otro lado, también este, eh, acuerdo y concuerdo con, con, con todo y agrego el hecho de que no es novedoso, no es nuevo, es más de lo mismo en cuanto a lo que es la radicalización de los sectores más eh, reaccionarios, porque así es como se lo llama en todo el mundo, en todo el mundo, en Europa también. Eh, ellos conocen bien eh, qué es el marxismo, lo que pasa es que utilizan la terminología según le convenga, porque uno escucha a algún economista o alguno que habla de criptomoneda y lo escucha hablar de que es de plusvalía. Entonces, cuando habla de plusvalía, es que lo leíste a Carlos Marx. Totalmente, y sabes de qué se trata. Sabes de qué se trata. Para mí, el capitalismo es la cuestión básica del intercambio. Eso es así. Y eh, en una sociedad pasa el intercambio. Yo digo que para las, las clases poderosas, la población es como una especie de avispero, ¿viste? de nido de avispas. Entonces, ellos quieren que eso esté tranquilo, que nadie vaya a agitarlos. Entonces, si un día va este, José Gervasio. Uh -huh junto con José de San Martín y lo agita, le dice, esos dos van al exilio, ¿entendés? Y si el otro que lo agitaba quería ser un tal Mariano Moreno, decía en el viaje, me lo limpiás. El otro se llama Juan Perón, el otro se llama eh, eh, eh, fa, el, eh, ¿cómo se llama? El de La Rioja eh, Angelelli. Eh, Angelelli o podía ser su antecesor este, Facundo Quiroga, Facundo Quiroga quien fuera, quien fuera, cualquier pequeño este, luchador de pueblo, ¿en donde, En Catamarca, en Santiago del Estero, en Mendoza, en Córdoba, en Córdoba, por favor, que le negaban los soldados a San Martín, este, eh, cualquiera que agite la visperó, el tema es que si vos haces una línea de tiempo, como yo siempre les digo, vos agarrás y te vas a encontrar que desde 1810 y antes, Vas a encontrar las mismas, hasta el día de hoy, las mismas familias, rancias, con mucho poder. A las que se le agregan los, este, lo, los nuevos, como pueden ser los Macri uh -huh. y, y todo ese tipo de gente. Pero ya hay gente previa desde la fundación de claro. Buenos Aires. Son siempre lo mismo. Los que cambian son los apellidos de los luchadores sociales. Entonces, claro. si vos te confundís y haces dentro del campo popular una especie de división, es decir, nosotros somos la columna vertebral, ¿de qué? Es decir, vos tenés que ponerte a pensar que los otros, sabés qué hacen todos los días cuando hablan, no están hablando de tu partido político. Hablan entre ellos y dicen, yo tengo una fábrica, entonces lo que están hablando es eso, no hablan del partido político, no hablan del peronismo, no hablan del comunismo, ellos hablan de qué pasa en la fábrica. ¿Qué? ¿En la fábrica? En mi fábrica... Está que viene el delegado y que pide todo. Y en la tuya, y en la tuya también. Es una barbaridad. Vamos a hablar con Pirulito, que es el capo de la Unión, a ver si puede hacer algo. ¿Tiene alguien conocido? Sí, yo creo que tiene alguien, porque me dijo que tiene uno metido ahí adentro. Es de eso es lo que hablan. Entonces, cuando eso se les pone insoportable, ellos tienen que corporizarlo en alguien que representa eso. Entonces, sí aparecerá un partido político u otro Aparecerá de vuelta un partido político u otro, pero la cuestión es siempre la misma. Siempre la misma. Es decir, se ha hecho así. De, en el tema que vos toques hay una marca histórica. Crearon el virreinato del Río de la Plata porque Buenos Aires estafaba a la corona española eh, y fugaba. ¿no? Ahora vienen y te dicen que descubrieron, como decía mi padre, el agua tibia seguramente en la ciudad de Delaware seguramente, sí. y que entonces van a encontrar más de 100 mil millones de dólares pero si es vieja historia que se la fan, que se la fugan. Sí. El, pero ellos, yo siempre lo, lo hago como si fuera para cerrar como si fuera un partido de fútbol ellos están haciendo un trabajo de mantenimiento de poder nada más que eso, van y, y apretan tornillos la pelota en realidad está en el campo de juego de los derechos de todos Ahí es donde está la pelota. Porque esta gente juega siempre exactamente igual. No te ponen 11 jugadores, te van a poner 20, te van a poner cuatro <susurra> 4 líneas de 4 o, o, este, o, o 6 líneas de 4. Lo que vos quieras, no te van a respetar tus reglas. Vos, como un Gil, vas a poner 11 <risas> y vas a pensar en 3, 2, 1, 4, <susurra> 6. Y ellos dicen: No, hacésela difícil. Poné 4 líneas de 4, no entran nunca más. La pelota está acá del lado de los derechos populares y entonces tenés que aprender a jugar. La primera cosa que yo aprendí de todo ese tipo de cosas es que la unanimidad es enemiga de la unidad, porque hay diversidad. Segundo, que nadie puede quedar afuera. Y tercero, que todas las cosas que se han dicho han fracasado de tal forma que es hora de que en vez de gobernar para el pueblo, gobiernes con el pueblo. Que hay una pequeña diferencia para que esta pelota acá pueda armar juego, pueda derivar, pueda generarles grietas en ese uh -huh. muro de privilegio porque yo, yo no soy lo mismo que ellos, hay como una diferencia tremenda como si fuera de, de esquina a esquina de las cataratas en, de, del Iguazú ¿Qué, ¿qué me querés juntar? ¿por qué me quieres juntar por qué me quieres juntar ¿Por qué yo tengo que alquilar y yo no tengo casa como tantos otros tipos? A ver, en lo, que, en lo que sea. Entonces todo eso cuando vos vas, alguien va y mueve la vispera. fíjate que el partido justicialista, los, los compañeros, no son revolucionarios. No, no son marxistas. No son revolucionarios y no quieren la revolución. Eso es claro. No es un pecado. Pero vos fijate los intereses que estarán tocando, que así todos, sin ser revolucionarios, sin querer este, hacer una reforma agraria y nada, los tipos van y son capaces de amenazar a la vicepresidenta de la nación y este, satanizarla de todo tipo sin ser revolucionario. O sea, ellos no tienen límite, no tienen límite, no entonces hay que madurar. Hay que madurar y pensar. Te vuelvo a decir, ellos están haciendo un mantenimiento de funciones, de ejemplo. La pelota está acá. Vos tenés que ver, vos tenés que aprender a jugar a la pelota, definitivamente, y tenés que eh, buscarle las grietas en toda su línea de defensa y avanzar. Porque, aparte, hay una cuestión que es así, eh, que lo descubrieron también sí. los, los espartanos. Los plebeyos siempre somos más que los espartanos. <risa> siempre así que andate, con, andate para este fin de semana te decíamos lo mejor sobre todo te decíamos como siempre dos cosas que te agradecemos por habernos escuchado eh, pero que pienses vos los nuestros son disparadores, cosas que nosotros tiramos te lo reiteramos que nosotros no tenemos ningún tipo de verdad absoluta simplemente hacemos este, eh, gala de nuestro sentimiento en cuanto a, le, a la libertad estricta de pensamiento. Yo por mi lado me despido. Pablo, este no, es eso, un buen Sarabos. fin de semana. y Adhiero, ¿no? Este, pensemos todos juntos. Este, y bueno, y eso, y pensemos todos juntos porque la verdad que los problemas eh, son de las grandes mayorías y bueno, y había un poeta que decía no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo la historia así que bueno, acá estamos, haciendo historia hasta luego